mm Buenos días a las personas que van llegando tanto la la fecha de entrega si sí, la la regla era que un día de retraso de entrega era un punto de penalización sobre la calificación eh, pero a ver ahorita que entre más gente les pregunto cómo van y veo el estado general, ¿no? Para ver qué, qué hacemos. Bueno, buenos días a las personas que ya llegaron. Eh, vamos a esperar otro ratito en lo que llega la gente, ¿no? Cinco minutos. Mientras tanto, ¿cómo están? bueno ya no tengo. Mucha tarea. Sí, seguro se les contó, se les contó la tarea de todas las materias, ¿verdad? Es lo que pasa, lo que suele suceder con las primeras tareas. No sé cómo, cómo les vamos no han informado o no les tiene demasiado eh, ansiosos la, la pandemia o, la, o, o la, la la guerra con de Rusia Ucrania general el futuro incierto en esta vida yo bien, muchas gracias me, me sacaron unos dientes el fin de semana y, y no puedo hablar muy bien entonces por eso, por eso el, si, si me escucho extraño es por eso me hacer por la vacuna ya, ¿cuál te tocó? solicitud de Ucrania a la Unión Europea en serio Órale ¿Qué significa eso? No a la OTAN o sí, sino a la Unión Europea Sputnik Sputnik B yeah. Ya estás listo para ser un super soldado la tercera guerra mundial Sí, me puedo feo. Sí, es lo que escuché, que a varias personas sí les pudo Estar con la UE ya pertenece a la OTAN, ¿no? No lo sé. Por eso pregunto. Sí, son, son, son distintas, ¿no? Sí, como que no... no están, están pensando ver si lo, los aceptan en la OTAN, porque justo eso aumentaría el, el riesgo, ¿no? Pero pero de la Unión Europea creo que no hay como mayor problema. no bueno, menos no he escuchado nada sobre eso. Vi que había mandado solicitud de como medio mes algo así, ¿no? Pero pues, si ya los aceptaron, no sé qué, qué significa eso. Sí, de la OTAN es una cosa distinta. Okay. Por cierto, a ustedes sí les tocó un año de, de asistir presencialmente a la facultad, ¿no? Porque estoy pensando en. Solo un semestre. Un semestre. Marzo. No, dos, dos semestres, ¿no? Dos semestres, un semestre y un mes. Dos meses, ¿no? Algo así, ¿es cierto? Tres completos y medio. Claro, si son de una generación anterior, o dos, sí les digo, ya, un año, ¿no? O dos años extra, o tres años. Sí, dos años. Ya. Ya. Porque estaba viendo la bienvenida de las nuevas de la nueva generación. No me imagino qué tan horrible ha de ser para la, las personas en física que entraron a cálculo 1 en semestre en semestre en, en línea, el año pasado, por ejemplo. Imagínense lo difícil que es cálculo 1, o bueno, en general... En general, la universidad, ¿no? Pero en particular, cálculo uno, que para mí en particular fue un shock. Y después te acostumbras pero al inicio es como, ¿qué es esto, no? Y estas personas entraron así y, y tal vez ni siquiera tenían como la posibilidad de contactar compañeras, compañeros, o, o incluso a los ayudantes, ¿no? Entonces, eh, ha sido bastante pesado para esas personas. Sí, sin sí, interactor. Bueno, pues yo creo que vamos comenzando, ¿no? ¿Cómo les fue la semana pasada con el ayudante, con Jonathan? Resolvieron unos ejercicios, ¿no? ¿Quién estuvo? Pues estuvo un poco confuso, la verdad, porque en un ejercicio en particular empezó a hacer unas conversiones, o sea, realmente el ejercicio era sencillo, pero nos confundió porque había conversión de unidad y luego sacó una proporción y ya luego de un rato nos dijo, ah, esto lo buscan en el internet, y, y eso porque una chica preguntó que de dónde lo sacó, o sea, Sí, estuvo un poquito confuso. Lo de la lo que las unidades para sí. el ejercicio de no qué de uno de moles, creo. ¿De qué? De mol, de molaridad. El de no. ¿cuál fue? el de el la, de las de agua no, en el mar, ¿hizo ese? No, creo que el de algo de India Sí, algo así, es el de las, del mar es de la tarea, ahí e hizo unos sinólogos. Ah, hizo, sí, sí, sí, sí era la tarea Ya Sí, ya eh, Bueno Ok, pues ¿Tienen alguna duda de conversiones? Eh, bueno, no sé La tarea era para hoy, ahorita hablamos de eso pero principio ya deberían ir algo avanzado ¿no? ¿Cómo van con la tarea yo necesito un hint para el segundo inciso del 2 no no estoy pudiendo denme den chance denme chance Okay. el segundo inciso del 2 del 2 si sí, eh, la segunda relación la cuestión cuatro. Ajá, exactamente. Um, Un hint. La bueno, la, el hint que te puedo dar es que debes usar tanto. A ver, número uno. La, la derivada del logaritmo de una función es 1 entre la función por la derivada de la función ¿no? entonces eso se tiene que usar y número 2 el del lado izquierdo aparece la derivada del volumen ¿no? y después del lado derecho aparece la derivada del volumen pero aparece la derivada de la temperatura es decir, en algún momento metimos una derivada este, distinta, ¿no? Por otro lado, beta es derivada con temperatura y kappa es derivada con presión. Con, el, con la regla inversa se vuelve derivada con volumen. Entonces ya tenemos las dos derivadas, o sea, es que no sé, no sé si prefieren que lo escriba. Usted o tiene que usar las relaciones que vimos en clase de inversa, la, la, la regla inversa y derivadas normales, regla de la cadena y. como dice, como dijo Aline um, Y esta, eh, tomen en cuenta que estas son. <coughs> que son derivadas de orden 2, ¿no? Porque d beta en db. Eh, beta ya es una derivada bueno, es uno entre uno entre b, db en dt entonces este, db en db ya es segunda derivada entonces tienen que tener cuidado con eso ¿no? obviamente que, mmm, que siempre les tienen que salir de este, derivadas de orden 2 por otro lado el beta tiene el volumen adentro ¿no? uno entre b db en dt entonces la derivada del volumen de beta tiene dos términos por ejemplo la derivada de 1 entre b y la derivada de db en dt la segunda derivada en este caso pero es es regla, del, regla de la cadena y, y me parece que una, una vez utilizar eh, regla inversa. José Ángel, ¿te sirve eso? Sí, voy a, voy a ponerlo a prueba. Sí, hay que hacerlo con calma, ¿eh? y ten cuidado con los signos, un número uno, porque por ejemplo, uno entre b te da menos uno entre b cuadrada. Y por otro lado, la derivada del logaritmo te da uno entre la función por la derivada Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso Y además no solo eso, la derivada de la función capa por ejemplo Tiene un 1 entre b dentro Entonces la derivada de esa función te da dos términos también Entonces hay que tener cuidado con las derivadas, ¿no? Ok, entonces, de lo, lo que me habían dicho de la molaridad, ese es el ejercicio 1, ¿no? ¿Ya lo tienen todas, todas las personas? ¿Quién no, no ha podido? ¿Cuántas personas no ha pedido? No lo has intentado. Ah, aquí están escribiendo mucho. A ver, no me falta el 2 y el 3A y C. Mucho me falta el 3A. ayuda con el 3 y para abajo. Y la gráfica no me sale. 3. Ok. Y la gráfica. Bueno, tres veces que apenas la empecé ayer. No, no sé, la de Maps estuvo súper larga. ¿Qué les dejaron de Maps? Las de Maps eran bien talachivas, me acuerdo. Otra gráfica del cuadro también. No había intentado yo, me salté a otros. No otro, otro. Sí, es que... Me interesa que hagan el 1 porque... Como que me daría vergüenza que no que salieran de este curso sin haber hecho una transformación de molaridad. Como que los químicos lo hacen lo aplican mucho porque tienen que hacerlo, además experimentalmente es lo que se utiliza, como les dije en las, en las clases. Entonces tienen que obtener cuántos moles de cuánto, mezclan con cuántos moles de otra cosa para generar cuántos moles de tanto, ¿no? Um, En, en química se usa mucho y en física lo yo nunca lo vi así realmente, pero en prepa lo, por haberlo visto y sin embargo en, el, en la clase de Feynman en, en el curso de Feynman se, ven, se habla de eso y de hecho se hacen ejercicios ¿no? entonces es, sí, sí, así hay que hacerlo, ¿no? Sí, sale con una regla de tres, pero la idea, sí, justo la idea es que entiendan, o sea, la idea es que planteen el problema, una vez que ya lo plantean automáticamente ya es directo. No está difícil, eh, si lo subo, pero tienen que plantearlo. Y bueno, entonces, por lo que veo, sí hay bastantes personas que todavía les falta. Miren, vamos a pasar la tarea para, para, para el domingo, ¿les parece? Pero pues van a arruinar su fin de semana. Vamos a pasarla para mañana y así se fuerzan a, a terminar la mañana. O si quieren para el domingo, pues para el domingo, pero como ustedes van Ya está arruinado. Quizás van a ser Arruinarlo arruinado. Se arruinaron. Ya. Bueno, pues si ustedes quieren que sea para el domingo, entonces. Sí, también la idea es que no se Porque ya terminó la primera sección del curso. Ahí tienes examen de mafia. Eh, no, todavía falta un poquito para el examen Porque O sea, no las ¿qué? La primera sección, o sea, no la primera mitad Sino la primera Pues la primera Unidad, es que no es la primera unidad respecto, Con respecto al programa De la facultad, es más bien como es La primera sección, es que Si se fijan ya vimos como ecuación de estado Y propiedades de las Ecuaciones de estado y la siguiente semana empezamos con primera ley. Entonces ese ya es otro tema, digamos. La, la, el, el primer tema fue ley cero, temperatura, ecuaciones de estado, susceptibilidades. Y la segunda la siguiente sección de la siguiente semana <coughs> es primera ley. Y vamos a ver primera ley y procesos y aplicaciones. Y luego segunda ley y procesos y aplicaciones. Pero ahí vamos con la primera ley. Cuando termine la primera ley, procesos y, procesos y aplicaciones, ahí es el, el primer porción. Esto ya falta otro poquito. Pues apenas vamos a una tarea, ¿no? <risa> todavía no hemos avanzado demasiado. Ni tomaría. Eh, de nada. ¿no? Oigan, ¿qué ¿esto, esto, esto, entonces? ¿Estuvo muy larga? ¿O ustedes más bien estuvieron como ocupados? También para medirle... Para medirle la longitud del, de las tareas que les ponga. porque si esta estuvo muy larga, pues para saber. está larga, por lo... estuvo Estuviese ocupado, ok. está larga. Si, sí, algo larga, ok. Ocupado, se si computó la pantalla. Ya la sentí larga. Ahora, la... el 4 nada más, literal, les vamos diciendo paso a paso qué hacer, ¿eh? No sé si Vamos más a sentarse a la y a ver qué qué, te, qué les pedimos. Pero el 4 literal es sentarse y en cada paso les decimos qué, qué hacer. Sí, el día de marchar, claro. Sí, entonces tuvieron, tuvimos una semana, un día apenas. Sí, entonces sí estuvo larga, ¿no? Decidí no hacer muchos medios no, de paro así que dije que se acumulara. A mí eh. se me contó pero bueno, no significa nada. Yo también siento que no estuvo tan larga, pero como que, este bueno el 4 me espantó, pero también como que sentí como que se acumuló con otras tareas. Ya. <coughs> ok. A quien no le sale la espiral, tienen que parametrizar delta t con un, un intervalo que ustedes quieran. pónganlo de, no sé, de 0 a 10 si quieren o algo por el estilo. Y grafican en un arreglo. Eh, pues en el. Así que necesitan definir una función. Ah, los, los, supongo que los hacen en matemática, ¿no? Tienen que graficar en una gráfica de polar. Eso queda claro porque necesitan graficar r contra teta y a cada ángulo le va asignando distinta r no entonces es la espiral entonces número uno es en una gráfica polar eso tiene sentido si sí. ah claro si lo están graficando en una gráfica cartesiana r contra r. no sé cómo lo vean si está ahí, si ustedes lo ven bien r contra teta o r contra teta eh, les va a salir como un seno un coseno algo por el estilo ¿no? ¿cómo sería? no, no les, si, si lo grafican r contra teta en cartesiana les va a salir una función creciente en lugar de una espiral tiene que ser en una gráfica polar ¿no? eh, y está sencillo el 4 no, no se es, no, no es espanten alguien iba a decir algo yo no, iba a decir que todavía no aprendo bien a graficar en matemática pero bueno a usarlo en general pero sí este sí, sí es cierto que para que salga la gráfica del la espiral la función tiene que ir este o sea, así como van aumentando los radios y bueno eso eso cuerda, concuerda con la con el problema de cómo va, eh, así como van aumentando los radios y el ángulo pues se va formando el espiral eso sí eso sí lo Probablemente, pero todavía igual no, como no sé muy bien todavía graficar ahí en el no me queda como tal. Ok, um, igual también, si necesitan ayuda técnica de matemática, también manden correo, ¿no? Sobre todo al ayudante. Y um, escriban, oye, busqué esto en Google, pero no me sale, o busqué y de todos modos no encontré, lo que sea, para que les ayude, ¿no? los detalles técnicos. Y, eh, y pues sí, pues si tienen dudas, también preguntan. Y el 5 es talacho nada más, ¿no? Ojo, el, el, el Semansky usa... Alfa en lugar de beta en, Para el Coeficiente de expansión Alfa en lugar de beta en, Sí Entonces Aguas, ¿no? Es lo mismo o sea De hecho, el alfa es lo mismo que el beta Nada más que el alfa es para una dimensión Y el beta es para tres dimensiones Él lo usa así el beta lo usa para el gas, para volumen, y el alfa para el lineal. Pero es lo mismo. Es decir, es la, es la... Es cuantitativamente cuánto cambia la longitud o el volumen con respecto a la temperatura, ¿no? Es exactamente lo mismo. Eh, entonces, en el ejercicio 5, alfa es beta, ¿no? Si quieren cambiarle a beta, está bien. Esto viene en el Semansky así. Por otro lado, en el Carmona utiliza beta, si no mal recuerdo, para los dos. Entonces, eso es lo que, lo que yo utilicé en la clase, ¿no? Beta. Porque es lo mismo. Para el para la barra elástica, ¿no? Y de hecho, si, si ya vieron la clase del lunes, también utilicé beta para otras cosas y que es, vuelve a ser lo mismo, ¿no? en otros sistemas físicos, pero vuelve a hacer lo mismo ¿Más dudas de la tarea? ¿Ya vieron la clase de lunes? Noté que hay gente que no la ve porque no llega a las 50 reproducciones el video y después dije como que extraño Pero después pensé que tal vez hay gente que En lugar de ver el video Ve las notas No puedes monetizar No monetizo No deberían salirles anuncios Ni nada ¿O si sí les sale? Porque yo, yo, yo no tengo que Yo no tengo que monetizar ¿Por qué? ¿Por qué le salen anuncios si yo no monetizo? A mí no me sale. No sé, igual y es cuestión de YouTube que la fuerza quiere meter anuncios. Pues yo tenía entendido que cuando... Que cuando... Pues cuando no monetizas no te deben salir. Si ¿Sí salen porque es YouTube. A veces salen... Eh, hace poco pusieron eso en YouTube también en videos que no monetizan. A veces salen anuncios. Ya, qué molesto. Qué molesto. Porque justo dije, por pues supuesto que no voy a monetizar porque es una clase para personas por las que ya me están pagando para darles clase, ¿no? ¿no? No pienso monetizar. El no tiempo que estén en la plataforma. Pues sí, pero es que también ellos tienen anuncios aún cuando no se... O sea, si, si me entro en YouTube a la página principal, ahorita me está saliendo uno de Galaxy S22. Es como, o sea, no estoy viendo nada y entonces todo el mundo ya me estás poniendo anuncio. Pago doble, no falla. No, porque entonces todo mundo a todo mundo le va a salir comercial y es muy molesto. ¿Me estarías? Ay, además, y eh, eh, ese es lo otro, ni siquiera, o sea, si, créanme que 40, 50 videos no... No, o sea, no es más por lo que pagan, que creo que es como un centavo de dólar por no sé cuántas visualizaciones necesitaría ser influencer para, para poder tener algo sustancial pero, pero bueno, nos salimos del tema eh, sí, usan Adblock está bien a mí, a mí no me afectan absolutamente nada eh, nos salimos del tema ah, el punto es que el punto es que la clase solo tiene 40 visualizaciones. Yo vivo de los análisis de YouTube, no sé qué Okay, Ok, entonces no usen AdBlock para la gente que sí, que sí vive de la monetización. Apenas la vieron ayer. Bueno, pero ahorita en este momento tiene 40 visualizaciones. ¿Quién es el impostor que no, que no ha visto la clase Vamos a jugar a Among Us. Entonces lo que yo pensé es que tal vez hay gente que ve las... que ve las notas en lugar de ver el video, lo cual está bien. Pero entonces me pregunto... ¿Qué prefieren de las notas que no ver el, en lugar de ver el video sí claro ver las dos está es aún mejor no apenas ah, lo no sabes qué okay. ver el video es mejor porque en las notas hace falta bastante información de la que digo con palabras ¿no? bueno no bastante pero mal, hace falta información a veces solo pongo el esquema y estoy hablando entonces Bueno, um... Sí, de acuerdo, ya está. Bueno, entonces podemos pasar a dudas de clase para quien ya vio la clase. ¿Alguien tiene dudas? de entrada ¿no? o sea la clase de esta semana fue ver un par de sistemas físicos más y definir sus susceptibilidades ¿no? Y si se fijan las susceptibilidades es lo que medimos como con nuestros sentidos, al final de cuentas. Eh, es decir, si ustedes ven, si ustedes contraen gas ideal o gas en una jeringa, o si ustedes exponen una liga, o si ustedes calientan una barra de metal, no. Ustedes, lo que ven a primera entrada, a primera vista, o lo que sienten al estirarlo, etcétera o lo que sienten al ponerle la mano mientras les tiran. la estiran. La, la liga, por ejemplo, que si la estiras, si se calienta. O si la calienta, se contrae. Entonces, ese tipo de cosas es lo que medimos, ¿no? Nosotros medimos la susceptibilidad. Las susceptibilidades son las que medimos. No podemos medir la cuestión de estado instantáneamente con nuestra cabeza, ¿no? Eh... Sí, José Ángel. ¿Conoces algún modelo que pueda explicar por qué las ligas se contraen cuando las calientes? Sí. Y está bueno, pero está... ligeramente complicado. En unas palabras, ¿podrías decir qué pasa con las moléculas? A ver, déjame pensar cómo, cómo lo pongo. En, en el Lectures on Physics, Justo Feynman lo explica. La liga tiene. Está formada como de unas. Um, como una retícula. De, de pequeñas fibras que se cruzan entre sí, ¿ok? Entonces, cuando calientas. ¿Cuál, cuál es lectures, La 3. Um, el volumen 1. Al final. En, no, no, no es cierto. No sé si al final, pero sí en el volumen 1. No sé si en la parte de. ¿En qué parte? Ahorita, a ver si me acuerdo ahorita, pero en el uno lo explica. Ahorita ahorita le digo no. el eh, um, Ya, entonces, hay como, eh, um, está como cruzado, son como retículas, de fibras cruzadas, ¿ok? Entonces, resulta que y estas fibras están hechas de caucho, ¿no? De, de, de goma, de liga. Entonces, son mini ligas cruzadas en sí. ¿okay? entonces, si calientas el, el material, ¿qué está pasando? Al calentarlo ya sabemos que le estamos dando eh, energía cinética para ciertos casos, ¿no? Entonces, al, al moverse, por ejemplo, imaginen que esta es una parte de la, de, la, de la fibra que está entre dos cruces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si si empiezan si calientan esta parte? Nada más fijémonos en esta pequeña fibra, ¿no? Que está entre dos cruces. Si la calientan, esta cosa va a empezar a moverse. Pero si se empieza a mover, se puede mover como en esta, en esta dirección, ¿no? Como cuerda de guitarra, digamos. Imagínense que al calentarlo empieza a moverse así como cuerda de guitarra. Porque tiene más energía cinética y de acá está fijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si... Justamente calientas... ¿Qué pasa si jalas una cuerda de guitarra? ¿O qué pasa si... Tocas una cuerda de guitarra, estás jalando con mayor tensión hacia el, eh, hacia el centro. Esto se empieza a calentar, se empieza a mover así y empieza a jalar los extremos. Y estos extremos, si, si, al final el promedio de todos los extremos son a lo largo de la liga. Entonces, si permites que haya más, más, más movimiento, que tenga mayor temperatura... Entonces estás pasando el movimiento a. no lo estás pasando hacia que se expanda, no lo no estás pasando a que haga a que se estire en este en esta dirección longitudinal, lo estás pasando a que se, se mueva así, donde, donde más fácilmente se, se puede mover. ¿Okay? Entonces al moverse así va a jalar los extremos, a jalar los extremos contrae la liga. ¿En sentido, José Ángel? Sí, este, justo, pues me había puesto a elucurar respecto a que, pues, las ligas son polímeros, ¿no? Y que son cadenas largas de moléculas y que, pues, en, en los plásticos o en las sustancias como retráctiles están mezclados como si fueran espaguetis y, pues, eso propiciaba la contracción, ¿no? Pero pero no sabía hasta qué punto era clara la hipótesis. Muchas sí, gracias. Sí. Eso es justamente... Eh, Son Naisu. Uh, Padre, me imagino. Cool, chévere. Eh, eso me pasa cuando el agua me mencionar con la crisis en México, se me ocurre lo el agua es súper extraña. Eh, si ustedes tienen... A ver, déjenme ver si hay un ejemplo muy claro. Un me ocurre. El agua a temperatura ambiente 24 grados Celsius y la calientan se va a expander expandir eh, es, es, De ahí no hay cambio o sea es, es, el agua a temperatura ambiente no hay no hay problema y más hasta antes de hervir se expande cuando la calientas por otro lado el hielo abajo de 0 grados enfríen en hielo a más baja más baja temperatura de cero grados y cuando la calienten también se va a expandir el problema es en un intervalo chiquito, en alrededor de 4 grados celsius, cuando lo, cuando lo congelas a 4 grados celsius. Cuando le pones cierta presión, da presión que se congela a 4 grados celsius. Y el, el punto ahí es que... Ah, o sea, porque justo piensa... Um... Cuando ustedes tienen un vaso con agua y le ponen un hielo, el hielo... No, pero no solo eso, Enrique. Eh, porque checa, si tienes, un, si tienes un hielo, si tienes agua con hielos, bueno, si tienes agua y le pones hielos, ¿en dónde, en dónde se quedan los hielos? Hasta arriba, ¿no? ¿Qué significa que se queden arriba? que hay menor densidad en el hielo que en el agua. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que... Lo justo, fíjate que al, al congelar el hielo, no solo... Y es, digamos, puedes tener la misma cantidad de agua que de hielo, no importa. O si es más agua, no importa. Eso es lo menos. Cuando congelas el hielo, esa, es esa misma agua que la estás enfriando, la estás enfriando, la estás enfriando. Y como yo les dije, cuando enfrías, si calienta se, se expande, si enfrías se contrae. no Entonces llega un punto en el que se, se cuando lo enfrías se está enfriando, se está contrayendo. Pero llega un punto en el que se empiezan a formar los cristales del hielo. Y en, en alrededor de la congelación, el, o sea, sucede algo extraño, ahorita lo discutimos es algo extraño tal que al final, cuando ya es hielo en lugar de seguir contrayéndose y, y volverse más denso por lo, por lo tanto sucedió lo contrario se expandió y el y eso generó que fuera menos denso que el agua a esa temperatura temperatura. entonces cerca de la congelación hay un punto en el que el, el coeficiente de expansión se invierte. Eh, si no se invirtiera, entonces seguirías contrayendo, contrayendo la misma cantidad y sería más densa que el agua. Y entonces pondrías un hielo y se iría al fondo. ¿Mm? Pero no es el caso. El caso es el contrario. El caso es que cuando lo enfrías y lo, y lo mandas a congelar, se invierte el signo cambian las propiedades físicas, tal que cuando lo sigues enfriando, se expande, pero es la misma cantidad de volumen. Pero es la misma cantidad de materia. Entonces, es una materia expandida, ocupando un mayor volumen, entonces es menos denso, entonces va a flotar. Una vez metí una botella de agua al congelador y se rompió justo por eso. Una botella de agua al congelador y se rompió justo por eso. Sí, exacto. Sí. Si la llenan al tope, no va a aguantar la botella, ¿no? Porque si bien cuando se vaya enfriando de temperatura ambiente a alrededor de 4 grados, sí se va a contraer. Y la botella se podría como aplastar, ¿no? Pero va a llegar un punto en el, que se, en el que eso se invierta. Y entonces, en lugar de contraerse, se va a expandir. Y al expandirse, va a hacer que explote la. que se rompa el plástico de la botella, ¿no? Eh, ahora esto es. A mi empresa se le hacen una pancita de cuetas de comida que se meten en el congelador. Es probable. Eh. Ahora sí me regañó por romper su base con agua por rotero congelado. Ah. Típico de los gatos. Eh, sí, también me, me asusté, sentí que había entrado un hacker. Eh, sí, ento, bueno, el, el, el, el, en el caso del... Sí, claro, en el vidrio, el vidrio se si lo meten al congelador, no creo que se rompa no, así solito. Sí, como tú dices, tiene que, tiene que ponerle agua. Pero eso es justo, son fenómenos este, en donde se observa eso, ¿no? Que el agua se expandió. Entonces, no, no sé quién no sé quién preguntó, pero el agua es extraña. El agua ciertamente es extraña. Y me, no, me, me parece que no, las, no todas las sustancias hacen eso. Cuando se van a congelar o cuando están congelando. El agua es un caso particular, ciertamente. No todas las sustancias naturales hacen eso. De nada. Eh. Sí, entonces... Ah, bueno, eh, más, más dudas sobre ese, ese caso particular. ¿Que el hielo sea menos denso a 4? Es por Sí. Es por el son por los arreglos moleculares del cristal, exactamente y, eh, cuando es agua, los puntos de hidrógeno, ¿no? Sí, pero no es exactamente. Es que cheque, ahora sí podemos hablar del caso microscópico, ¿no? Entonces, el agua líquida son h 2 o moléculas de H2O relativamente libres, ¿no? si usted, ustedes pueden revolver el agua y se mueve libremente, etcétera entonces una molécula con otra no está unida. La molécula en sí es un ente único y está unida a los dos hidrógenos con el oxígeno. ¿no? Pero dos moléculas no están unidas entre sí, ¿no? Ma, bueno, de hecho más o menos sí están unidas, pero es muy poca la unión. La unión y sabemos que sí están unidas por la tensión superficial. Pero ese es otro tema. Entonces, la unión entre dos moléculas es muy pequeña. ¿okay? La fuerza que las atrae es muy pequeña. Entonces, ustedes pueden pasar una cuchara, revolver el agua, y no le pasa nada. Y aquí vuelve a ser lo mismo. Si calientan el agua sin tomar en cuenta este intervalo, eh, le van a estar dando energía cinética a las, a las moléculas. No solo energía cinética. Eh, como aquí ya estamos hablando de moléculas, microscópicas. También hay que hablar de que si calientas el, el agua, le vas a dar energías a los modos de vibración de las, de las moléculas. Eh, y también le vas a dar eh, energía en, en forma de momento angular. Puedes hacer rotar a las moléculas también. ¿no? Este, en este caso ya no son pelotitas eh, puntuales. Entonces la energía ya se puede repartir en otras cosas, no solo en entonces, cuando calientas el agua, ciertamente pues, estás dándole movimiento, rotación, vibración a las moléculas de, del agua, ¿no? Pero el agua tiene sus, sus interacciones eh, electromagnéticas, moleculares, tal que cuando los, la enfriamos, está normal, están rotando, están moviéndose, están vibrando. Pero cuando llegan al, a 4 grados Celsius, o alrededor, eh, su energía cinética y su energía de vibración y su energía de rotación disminuyó. Y entonces las, las interacciones que ahora hacen que, que siempre estuvieran, que atraen a las moléculas, ahora son más capaces de unir eh, a las moléculas. Porque ahora ya no están moviéndose todas como locas, sino que ahora están eh, más tranquilas, tienen menos energía. Y entonces la interacción que las atraía ya es capaz de mantenerlas pegadas. Y entonces empiezan a formar cristales. Eh, y estos cristales, como, como bien, como bien lo nota Natalia, eh, en algún momento empiezan a, a o sea, la, el el acomodo molecular de los cristales se vuelve más, ocupa más espacio que lo que hubiera ocupado las mismas moléculas, pero libres. Uh -huh. Y al ocupar más espacio, la misma cantidad de moléculas, entonces se hace menos denso. Entonces está, está, se, está, se empieza a expandir el, el material, ¿no? En conjunto. Eh, y dices que los puentes de hidrógeno, y justo los, los, los puentes de hidrógeno o las... De interacción molecular eh, pero, pero es que esto es oh, sí, okay. este es por interacción los cristales se forman por interacción intermolecular o sea entre moléculas no no dentro de la molécula una molécula pues es una molécula no no, no puede formar un cristal los cristales lo, pues, se forman por muchas moléculas ¿no? y, y lo que hace que se queden pegadas es justamente la interacción entre moléculas de acción electromagnética eh, y de hecho el agua forma unos cristales muy, muy padres no, si no me recuerdo son hexagonales con simetría hexagonal y y hay como Me parece que hay como, pues obviamente, como dicen, cada, cada no, no me acuerdo cómo es el refrán, pero literal cada cristal formado puede ser distinto a otro, ¿no? Cada cristal hexagonal formado por el agua puede ser distinto a otro. Son patrones muy padres. Pero ese, eso también lo van a ver en transiciones de fase, ¿eh? así es, que con calma. Um. Bueno, entonces dice: Yo me quedé con una duda. De que no ¿Por qué no se puede representar un proceso no cuasi estático en el espacio? Eh, la siguiente semana vamos a empezar con primera ley. Y tal vez hasta la siguiente semana de la que viene, vamos a ver procesos cuasi estáticos. No, tal vez la siguiente semana Pero si quieres lo podemos explicar de una vez eh, Sí, lo que um, O sea, si para alguien es extraño Este, este concepto Un proceso cuasi-estático Es Un proceso en el que Lo mueves tan Con tan poco Con cambios tan pequeños Cada vez que entre paso y paso infinitesimal de tus cambios, puedes asegurar que el sistema está en un estado de equilibrio termodinámico. Entonces, aunque aunque estás cambiando el sistema, como ya dijimos, cambiar el sistema va a implicar que cambie sus variables, y cambiar sus variables eh, no siempre va a ser de una manera ordenada, digamos, y entonces a veces va a haber desequilibrio mecánico, desequilibrio térmico, desequilibrio químico entonces cuando cuando lo cambias poco a poco te estás asegurando de que el, el sistema total esté en cada paso en, en un estado de equilibrio ¿Okay? ese es un proceso cuasi estático eso se llama cuasi estático es como cuasi de casi y estático casi estático y um, y ¿por, por la pregunta ¿Qué? ya, entonces esos son los procesos cuasiestáticos si no es cuasiestático entonces significa que moviste al sistema de una manera que no deja de una manera que no atraviesa estados de equilibrio del sistema si no atraviesa estados de equilibrio hay algún tipo de desequilibrio mecánico, químico o térmico entonces, hay muchas presiones, hay muchas temperaturas dentro de tu mismo sistema. Entonces, ¿cuál es la temperatura, cuál es la presión del sistema? No sabes. Es, es, algo, es, es justo de lo que hablamos en, la, en alguna de las clases. Entonces, si no se puede definir una presión y una temperatura en un estado que no es de equilibrio. Entonces, si el proceso no es casi estático, generaste desequilibrios. Si generas desequilibrios, no puedes definir la presión y la temperatura. No puedes definir la presión y la temperatura. No puedes graficar la presión y la temperatura en un en un en una, en el espacio espacio de. las variables, ¿no? Espacio fácil se le llama. ¿Queda claro? Sí. Pero eso lo vamos a ver en la de esta semana la que viene, tal vez, o tal vez la siguiente semana. Uh, Más preguntas, ah, sí, esa es buena, um, dice. Natalia, yo tengo una duda de la tarea. ¿Cómo se son las espirales del ejército 4 para poder diseñar termómetros? Entonces, ¿eso lo preguntamos ¿Es específicamente? No. ¿Sí? No. Ah, sí. Sí, sí, lo mencionamos, ¿no? Entonces, chequen. Si... Sí. Ustedes tienen dos, las dos barras de metal que conocen sus susceptibilidades sus independientes, ¿no? Toman una de las barras, le miden su susceptibilidad, la tienen bien medida, toman la otra, le tienen bien medida la susceptibilidad, hacen estos cálculos y ven que se va efectivamente se va a curvar en una espiral, ¿no? Cuando la calienten, porque una se, va do, una se va a alargar más que la otra y al alargarse una más que la otra se va a doblar porque están unidas, ¿no? Entonces se van a doblar y entonces van a, van a empezar a formar estos espirales. Entonces, y, y mientras más la es, más se va a doblar, ¿no? M más vueltas puede dar. Entonces esa es la manera en la que se... Y si, si, si está en su estado más frío o su estado de referencia inicial, en donde las dos tienen la misma longitud, va a permanecer derechita. Entonces, conforme más calientes, va, va a empezar a hacer esto, esto, esto, esto y se va a a doblar. Y entonces, si tú quisieras medir cuáles, si tú sabes cuánto es, cuántas vueltas da cada cuántos grados, entonces tienes un termómetro, ¿no? Esa era tu duda. ya le dice, no apetean, nos mencionaban procesos estacionarios, procesos estacionarios de no equilibrio, nos dijo que pues justo no saben equilibrio, pero ya no cambiaban para atender a este proceso estacionario, procesos estacionarios de no equilibrio. Um, ¿se acuerdan del no, no sé si estuviste en la identidad de de Jonathan que hizo un ejercicio de un martillazo a un pistón ¿estuviste? Uh -huh. fíjate que tenías el pistón le dabas el martillazo y el martillo pues obviamente va a mover el pistón para abajo pero va a llegar un momento en que la presión va a aumentar y entonces adentro del pistón y entonces la presión va a empujar el, el émbolo hacia arriba pero va a llegar un momento en el que la presión disminuye entonces va a jalar el émbolo hacia abajo otra vez, y etc. ¿no? entonces ese, ese, ese estado no es de equilibrio porque está habiendo un, un desequilibrio mecánico constante ¿no? estás aumentando la presión y disminuyendo la presión, aumentando la presión y entonces no es de equilibrio. Pero supongo que es estacionario, en el sentido de que no va a cambiar eh, lo que haga ese ese, ese sistema, ¿no? Eh, aunque no, no estoy seguro de que, de que pues de que lo hayas visto en ese sentido. O sea, no. No sé si, si se referían a eso en tu optativa eh, y si no, déjame checar si, si encuentro un proceso o ver en qué parte del curso se podría dar. Uh -huh. eh, de nada, ¿más dudas? caso de los sistemas, ah bueno, entonces les digo, en, entonces en general lo que medimos con los sentidos es lo que es, son las susceptibilidades, no las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado son expresiones matemáticas eh, precisas, ¿no? Digamos. Y nosotros no podemos hacer eso con la mente, con los sentidos en un instante en el que estiramos la liga. Lo que hacemos es medir las susceptibilidades en un instante, ¿no? Y, um, son, son importantes por eso. Y, el lunes vimos susceptibilidades de sistemas físicos distintos, ¿no? Vimos la de, pues, la de la barra, vimos la de la liga, y vimos la de un sistema de eléctrico y un paramagneto, ¿no? Um, A alguien le quedó duda de estas nuevas susceptibilidades. Estas no son tan, pues, tan directas porque en general no tan tan conocidas, digamos, porque en general no tenemos sistemas de ese tipo en la vida cotidiana. ¿no? Entonces puede ser más difícil o más complicado imaginarlas. Eh, pero espero que con los esquemitas que les hice les haya servido de algo como para entenderlas no o para imaginarse el concepto básico um... es bueno yo tenía la duda de bueno vimos lo de la barra paramagnética y me quedé con la pregunta de si habrá como algo bueno para materiales diamagnéticos ¿no? o algo del cuáles son los diamagnéticos creo que son los que repelen los campos magnéticos o sea como los paramagnéticos pero al revés algo así. Los que repelen. Ya, es cierto. Los que... Los que disminuyen el campo, es cierto. Sí, sí, justo. Pues. Uh, yo me imagino. No, no, no lo sé. La respuesta es que no lo sé. Pero... Me imagino que debe ser algo... es diamagnético ah, no lo sé o sea, lo, lo, lo primero que se me viene a la mente es ¿conocen el concepto de la jaula de Faraday? que es esta estructura metálica de un buen conductor ¿no escuchaste? que si podríamos hablar un poco de los diamagnéticos que son materiales que se oponen al campo magnético. Que generan un campo magnético tal que se opone al, al, externo, al campo magnético externo. Y entonces anulan o intentan anular el campo magnético, ¿no? Esa es la idea, no se mueve. Y a ver si nos vamos a buscarlo a ver. consiste en repeler los campos magnéticos, es lo que son los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. Pero la... no es por... No, no a... Ya, sí, no. Yo estaba pensando en otra cosa completamente distinta, pero estoy viendo que, por ejemplo, el grafito... Tiene propiedades diamagnéticas. Um, y entonces pues, puedes hacer que el grafito levite le en un imán. En lugar de que se atraiga y se pegue, puedes hacer que se mantenga flotando porque, porque lo repele. Um, bueno, si la pregunta es por qué... No lo sé y no me acuerdo cuál es la respuesta que se da Porque hay materiales que... O sea, como les dije en, el, en la clase Los paramagnetos alinean Porque pues hacen mover las cargas Y las cargas Hacen mover las cargas de cierta forma Y las cargas, a su vez al moverse Generan un campo magnético Porque son corrientes Cargas moviéndose es una corriente Entonces generan un campo magnético Que de hecho en general para los, los paramagnetos en el mismo sentido que el campo magnético externo pero para los diamagnetos no lo sé eh... podría ser bueno ahorita con lo que puse otaleo, tal vez podría ser que como que sean tal vez que sea un caso análogo análogo a los paramagnéticos pero con una con el signo distinto tal vez podría ser Sí, los los magnéticos son cuando los dipolos magnéticos se orientan opuestos al campo magnético Sí, pero por qué no o sea, como les digo si tienen un campo así por la regla de la mano derecha va a ser que las cargas circulen así las positivas pero las eléctricas por ejemplo van a ir en el sentido contrario ¿no? entonces las eléctricas van a ir así en lugar de ir como la mano derecha, van a ir al revés. Pero al circular así, entonces van a generar el campo así, pero al revés, porque esta es mano derecha, y así va el electrón, entonces tiene que ir así. Entonces van a generar un campo así, entonces va a ir en la misma dirección, ¿no? Entonces lo que les decía microscópicamente es que si hay un campo magnético, va a y, y, y mueve los electrones de esta manera va a generar un campo un campo magnético la pregunta es ¿por qué los los diamagnetos orientan el hipólogo al revés? ¿qué pasa microscópicamente para que lo, lo orienten al revés? es ¿no? No, una buena pregunta y no lo sé no lo sé la verdad podrías investigar y nos, nos cuentas el siguiente viernes Va, va, va. Gracias. gracias. Okay, uh... ¿Más preguntas? me okay, quedé con la explicación estaba buscando en Wikipedia pero, pero no tengo idea de digo, supongo que habrá que leerlo con más cuidado eh, más preguntas ah, yo les quería hacer uno a ustedes ¿qué significa en el ejercicio 3 de la tarea? ¿qué significa el, la v cero que aparece ahí, ¿qué significado físico tiene? o sea, si se fijan la ecuación de estado del B es casi la del gas ideal solo que tiene un término extraño y medio extraño tiene un B menos NB0 en lugar de decir solamente B tiene B menos n NB0 ¿Qué es esa B0? ¿Cómo se podría interpretar en ese sistema esa B0? Pues no sería sé, como el volumen cuando el material está a una temperatura de cero. Ok, pero. Se toma en cuenta que. Ol olvídense del, bueno en general olvídense de la temperatura igual a cero porque número uno nunca se alcanza por tercera ley pero a este veces adelantarnos y número dos bueno no más de número uno y única o sea olvídense la temperatura t cero no estamos viendo casos como tan tan extremos es un, este este es en general no Yeah. a cualquier temperatura y no, no, no no tiene que ver con la, con la temperatura igual a 0 o sea, el inciso B está en el ejercicio 3 junto con el A por una razón del volumen inicial pero ese volumen inicial está en B o sea, está metido en B eso no es este... No le estamos diciendo nada. Es una ecuación de estado. No estamos viendo ningún proceso ni nada. Es la ecuación de estado. ¿No? No estamos diciendo inicial a final y nada. No, absolutamente no. Es otra cosa. Eh, depende del volumen inicial. Es constante. ¿Qué es constante? La n de esa ecuación se puede ver como el número de pelotitas del chizo A. Exacto. Y Natalia dijo... Es el volumen... Es el volumen que ocupan n partículas, exacto. A Atencalcoatl igual a cero. No, es una constante distinta a cero, ¿no? Bueno, en el caso particular en el que es cero, se vuelve el gas ideal. Pero si no es cero, como dice Natalia, es el volumen que ocupan n partículas. Entonces, fíjense que está en, en el ejercicio 3, donde les hablamos de pelotas con un diámetro distinto a cero ¿no? recuerden que el gas ideal lo habíamos considerado como pelotitas puntuales ¿no? y en este caso el V0 representa un volumen que sí es decir, sí tienen las partículas un volumen ya no son puntuales ¿no? al no ser puntuales están ocupando volumen de la caja entonces el volumen efectivo total de la caja es exactamente como lo Anel dice el denominador de la ecuación. Se puede interpretar como el volumen libre del contenedor exactamente. Al volumen total de la caja le estamos quitando un volumen, que, es, que de hecho están ocupando las partículas. Eh, que seguimos considerando que no se ven, ¿eh? porque no, hay na, no le modificamos nada. Entonces las partículas entre sí no se ven. Y nunca vas a decir, ah, chocaron dos partículas, porque vuelve a ser gas ideal. no se están viendo, no chocan, no interactúan. Solamente estamos diciendo que las partículas sí tienen volumen y que al moverse sí están ocupando un volumen y por lo tanto estamos imponiendo que no puedan ocupar todo el volumen que tienen la caja. ¿no? Pero volvemos al mismo, es medio, o sea, hay que tener cuidado porque es ligeramente contradictorio. Porque por un lado estamos diciendo, tienen volumen. Y entonces no pueden ocupar todo el volumen de la caja, pero por otro lado estamos diciendo no interactúan. Entonces, ¿qué impediría que una partícula, que una pelotita se meta o ocupe el mismo lugar que otra pelotita si no están interactuando? No se están repeliendo, no están chocando, no nada. ¿no? Pero lo podemos pensar como otra vez como. Recuerden que si, si las pelotitas chocan elásticamente, el. La, la energía se conserva y el momento se conserva, ¿no? entonces la interacción la podemos ver así: como que es nula en todo, todo el tiempo, salvo cuando en el instante en el que chocan. Es lo mismo como con las paredes, ¿no? entonces, hay un, si hay una interacción, digamos, si lo quieren ver, pero es, o sea, es básicamente eso solamente en el caso en el que choca la partícula con la pared o la partícula con otra partícula. Y en el sentido, por eso no pueden utilizar todo el volumen, ¿no? Porque cuando se va a acercar una a la otra, no, no van a traspasarse, sino que se van a repeler y van a chocar. Pero esa, esa interacción solo es en ese instante. El resto del tiempo no se ven. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Eh, y entonces, a es justo la cuestión del de estado de un. con una ligera corrección de gasidad, ¿no? En este caso ya tienen un cierto volumen es una primera corrección si se fijan la susceptibilidad que les pedimos obtener la ecuación 6 ya no, es lo, ya no es beta igual a 1 entre t que es lo más aburrido del mundo sino que ya tiene factores extra eh, el hecho el simple hecho de meterles volumen a las partículas ya, ya modifica la susceptibilidad ¿no? y ahora alguien me preguntó algo muy interesante de bueno, alguna duda de esto? ¿Queda claro el concepto de esta cuestión de estado? Digo, la idea es que en las tareas ustedes mismos hagan ese tipo de análisis, pero por supuesto que parece eso está esta, esta, esta esta sesión sincrona, ¿no? Pero aquí estamos en de corrección para poder visualizarlo de forma tangible. Ja. No creo que se utilice demasiado. Eh, es otro juguete más. A ver que pensar si se puede utilizar en otro lado. Um, en el gas de van der Waals no hay una corrección contando claro. el volumen de las partículas. Sí. O sea, este, esta esta cuestión de estado en particular no tiene. No se me ocurre una una aplicación directa, ¿no? Pero efectivamente, eh, no sé quién dijo, pero eh, la cuestión de Van der Waals tiene además de... Bueno, tiene una corrección de volumen y tiene una, una corrección de... Um, interacción entre las partículas. Entonces, si sí, sí, sí quieres verlo así, buen punto, la, la aplicación más directa de este gas es que si, la, si le corriges otro poquito, entonces ya formas un gas mucho más interesante, que es el gas de Van der Waals, y que vamos a ver en su momento. Eh, y esa corrección extra es una ligera interacción entre partículas. Con volumen. Eh, si, ya, si ya vieron la ecuación de Van der Waals, una de las constantes que aparecen, aparece siempre una A y una B. Una de las constantes se relaciona con el volumen de las partículas, y la otra con la interacción. Entonces, si mandan una cero, entonces le quitan volumen. Si mandan la otra cero, le quitan interacción. Etc. Eh, sí, gracias. A quien, quien lo mencionó, no sé quién fue. ¿Quién fue? Fui yo. Ah, ok, José pues, gracias. Sí. Eh, y luego... Ok. Y me... Algo les quería decir. Bueno, ¿más dudas? Ok. Um, Alguien me preguntó de para, so, para hacer el ejercicio 3A. Alguien me preguntó el empaquetamiento. Um, no sé cómo hayan hecho el 3A. Pero la, la manera más sencilla, que es la que se pide, es uh, tomar el volumen total y dividirlo entre el volumen de una pelota. ¿no? Ahora, eso implica que todo el volumen de la caja está siendo ocupado por las pelotas. Si son pelotas sólidas, cualquier persona sabe que si en una caja, en un huacal, metes naranjas, no todo el volumen del guacal se está ocupando en naranjas. Hay mucho volumen que no está siendo ocupado por nada, bueno, por ahí si quiere, que no son naranjas. Entonces, la primera, si lo hicieron así, no hay ningún problema, está bien. Solo que es muy ideal. Y, um, porque no todo el volumen de la caja está siendo ocupado por, por pelotas y dividir B entre el volumen de, de una pelota es asumir eso, asumir que todo el volumen está siendo ocupado. Pero bueno, entonces alguien preguntó de, ok entonces vamos a ver cómo acomodamos las pelotas y ver cuánto espacio se le cuánto espacio pierde eh, cuánto espacio pierdes para poder meter pelotas no porque no puedes acomodar pelotas no eh, rellenando espacio entonces ese concepto en el que cómo cuál es la manera más eficiente de llenar una caja cuadrada ...con pelotas de radio R, se llama empaquetamiento, como empaquetas las pelotas en la caja, y es todo un tema, y de hecho es muy útil en esta rama de la física que se llama, que estudia vidrios, que les había contado que estudia vidrios, y, porque justamente los vidrios como les había dicho, no son cuadri son sólidos que no cuyas moléculas o cuyas partículas no forman cuadrículas como los cristales, sino que están acomodadas como se les da la gana. Y eso es básicamente cómo se acomodan las naranjas en un guacán, ¿no? cuando uno no las acomoda una a una. Si tú las metes, se acomodan como sea. Entonces, eh, es interesante saber cuál es el volumen efectivo máximo que una persona puede eh, ocupar de la caja con pelotitas y hay un volumen eh, hay, un, hay un volumen bien establecido que de hecho, de hecho si ustedes quisieran ustedes lo podrían sacar aunque podrían hacer el, un un modelo más sencillo que el de cajas con pelotas tridimensionales podrían hacer, por ejemplo, un cuadrado bidimensional con círculos o con circunferencias de radio R. Y entonces pueden poner el cuadrado, ponen, no sé, tres, tres, um, tres círculos y tres circunferencias, tal que llenan eh, justamente lado a lado. Y luego pensar, ok, ¿cómo tendría que poner la siguiente hilera tal que si son tres hileras de alto y tres de ancho, porque es un cuadrado sea la manera más efectiva de ponerlas entonces, número uno pueden preguntarse cuál es la manera más efectiva número dos, ya que la tienen es decir eh, cuál es el volumen o qué fracción del área total, en este caso es área no es el volumen ¿Qué fracción del área total está siendo ocupada por las esferas? Uh -huh. Y entonces es una cuestión algebraica trigonométrica, básicamente. Pueden, pueden sacar el, el área de las esferas. No es directo porque... Bueno, en el caso más sencillo sí es directo. Um... Bueno, si ustedes lo quieren intentar, lo pueden hacer, me pueden decir sus ideas y yo les puedo ir guiando. Pero el punto es que es un concepto muy, muy interesante. Tridimensionalmente, la, el volumen efectivo, la fracción de volumen efectivo más grande, eh, lo demostró Gauss, que era .74 del volumen total de la caja. Eh, eso es lo más, que le puedes, lo más que puedes ocupar con esferas, ¿no? ...acomodándolas de la mejor manera. Y... y dice... Eh, eh, eh, ...me mencionaba justo esta persona, este alumno... ...que sí, tenía que ver con la conjetura de Kepler... ...que nos dice que... ...ese volumen es la máxima... ...para una composición periódica... ...pero no solo para la periódica... ...sino para cualquier composición... ...o disposición de pelotitas, ¿no? Es decir, no hay manera de obtener más que eso, según Kepler. Kepler el astrónomo, ¿no? Eh, y bueno, es un, es un tema muy interesante, pero en este caso no se pide nada de eso. Para el ejercicio 3A nada más les pedimos lo más sencillo, que es hacer una relación entre el volumen total y el volumen de las estuas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Alguna duda? Ok. Creo que no. ¿Qué? Okay. Ah, yo sí tengo una duda. En, justo en ese ejercicio, ¿Sí? lo que asumí es que la figura era... tenía una, una base arbitraria, pero... Era como una especie, de, no sé cómo se llaman, um, las figuras que tienen ajá, como un cuadrilátero de base y las paredes o un círculo. Y después asumí que eso se podía dividir como, o sea, que la base se podía aproximar como cubitos para usar las celdas unitarias o algo así se llamaban. Ok. Um... Pero, ¿podemos asumir que la base es arbitraria o es un círculo? Pueden asumir lo pues es que ustedes quieran, pero la idea es que, se, que simplifiquen. Um, y el caso más sencillo es que no le den una forma al volumen, solamente hagan la relación que les digo de volumen entre volumen de la esfera. Y si quieren y si les molesta demasiado, porque sabemos que las moléculas, que las pelotitas no pueden ocupar todo el volumen Agréguenle un parámetro de corrección alfa no lo que les dé multiplíquenlo por alfa y digan, ah, pues alfa tiene que ser menor que 1 porque no todo el volumen se ocupa y ya eso es lo que se busca no, no es necesario como hacer algo tan complicado si quieren hacer algo más complicado adelante ¿eh? es ahora sí que eh, la, sus hojas de cuaderno son infinitas entonces Adelante, y, y, si, y si les gusta y si lo disfrutan, etcétera, adelante. Pero la idea es que lo simplifiquen. Ok, okay gracias. ¿Otra duda? Ok, eh, pues si no tienen más dudas, supongo que les va a seguir un par de dudas, tal vez, para quien no ha hecho el ejercicio 3, o el 4, o el 5, ¿no? Entonces las mandan a Jonathan, por favor. Y Pues sí, eso, eso creo que es todo, todo por el momento, ¿de acuerdo? La siguiente clase eh, vamos a ver primera ley. Espero que estén emocionadas, emocionados, porque... No, la verdad es que ya, ya lo han visto y lo han escuchado, la primera ley, supongo. Y lo han visto en otros ámbitos, entonces no es nada nuevo. Es anticlimático la primera ley, pero bueno. Eh, para quien no sepa, lo dejamos así y para que vea con más ganas la siguiente clase. Por el tiempo extra. Ah, sí. Entonces el, le, lo cambiamos para el domingo, ¿no? El domingo a medianoche todavía tienen chance. Y cada día de retraso es un punto sobre la ¿Va? ¿Alguna otra duda? En el ejercicio C del ejercicio 5, a ver. C. Ah Varios personas no pudieron Ok, okay Ejercicio C La última igualdad no sale con el signo la Ejercicio C La última igualdad La dieciocho. La 18 ¿Dicen? ¿En cuestión 18? Es el que la media es con más 2 en lugar de 2. Ah, en lugar de menos 2. Ah. A ver, ¿y cómo dice? El Szymanski, número 2. momentito um. el semansky dice que es con menos dos, pero podría estar mal el semansky entonces si no le sale no, déjenlo así si las mayores son tres personas que confirman es que el modo de región, el factor ll0 cubo más 2 el factor ll0 cubo más 2 no cancela a un factor que multiplica a alfa 0 no entendí Ok, pues si, si no les da el signo, está bien. Déjenlo, qué bueno que se dieron cuenta. y Luego le mandamos un correo a Semansky. Que su libro está mal. No, la verdad es que no sé quién es Semansky ni si sigue vivo. Pero, pero qué bueno que se dieron cuenta. Eh, gracias. Entonces le, le aviso al ayudante. Aunque si el ayudante... Aviso: si el ayudante lo resuelve y le da menos dos, le voy a tener que crear el ayudante porque es buenísimo y él se debe equivocar menos que Semansky. Entonces ya les diremos si tienen que revisar un detalle o algo o si ustedes están efectivamente en lo correcto. Pero bueno, si, si a varias personas ya les salió, yo creo que sí, sí está mal el menos dos. Ah, de hecho, me está mandando uh... Sí, a ver, creo que ya se va a conectar el ayudante. A ver si el ya lo resolvió y si le da el más 2 o el menos 2 o qué onda, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? Para que nada más sea ahorita Jonathan ¿Y que les diga Eh, ah, del cuestionario no vi ¿Ya lo, ¿Ya lo entregaron? A ver, el cuestionario cómo va Cuestionario 2 Ah, ¿qué? Se entregaba No, el 2 se entregaba la semana pasada Estoy, estoy todo mal ah, A ver, vuelvo a ver cuestionario Pues no, ¿no? Como que no hay mucho de dónde sacarlo de la clase pasada ¿Sí? no, ahorita, ahorita lo hablo con el cliente a ver si les dejamos un cuestionario de una o dos preguntas por cierto, ¿les gustó que fuera así como, como formulario de Google? el pasado, cuestionario 2 ¿lo prefirieron que enviar PDF? sí, ¿Sí? ok, qué bueno y la idea es que fuera muy fácil, muy directo y que literal no se tardaran nada, ¿no? la vez pasada porque tenían que enviar su... glosario. Pero, bueno. Eh, en general vamos a tratar de que sean así, ¿no? ¿no? Después pensé que lo malo es que si aquí se equivocan en una, sacan cinco en el cuestionario, ¿no? Pero, pero bueno. O sea, la idea es ayudarlos y que entiendan, ¿no? No crean que es bajarle 5 puntos por una pregunta entonces tiene la gran ventaja de que es muy rápido y muy directo pero tiene la desventaja de que google les califica así no parejo pero bueno eh... ok y ya no se sé conectó Un momentito más, esperamos un par de minutos. no se conecta, pues ya nos vemos, ¿no? Ah, ¿qué onda, John? Justo. Eh, no te escucho, no sé si es... Hola, hola, ¿ya me escucho? Ah, ¿qué onda, qué, onda, qué onda? Hola, hola, hola a todos. Hola, estábamos discutiendo del ejercicio... En la tarea, uh -huh. el ejercicio 5, cinco, 5C, cinco que cinco, varias, varias personas dicen, no sé si ya lo hayas hecho, pero varias personas dicen que el signo de, a, de la 18 del 2 es un más en lugar de un menos. Es correcto, ¿no? A ver. Que dice, en lugar de ser un menos tiene que ser un más. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la ecuación 18. 5 En ¿Grupo? Este, este. Entonces, ustedes grupo dicen que es con un más 2, ¿verdad? Podría ser. No estoy seguro. O sea, sí ya lo hice, pero no estoy seguro de si es con un más o con un menos. O sea, podría ser. Pero no estoy seguro. ¿Te salió un menos o un más? A mí me salió un menos... Uf. Pero por lo que me han preguntado varios, es, eh, veo que lo hicieron por un método diferente. Mm, no lo sé, grupo. Grupo, no me encomiencen Yo por eso mejor que no lo voy a entregar. No, no, no. Algo que les recomiendo a todos <risa> es que, que entreguen sus... ah Les voy a dar un tip. Primero, para los que no lo han hecho, lo que pueden hacer es Tomar la parcial de la tensión, que es la ecuación de, de estado, respecto a la tensión, digo respecto a la temperatura, a tensión cero. ¿Qué significa eso? Que como estás tomando la tensión este, constante y cero, pues del lado izquierdo te va a quedar un cero, pero del lado derecho vas a, a derivar todo eso respecto de la temperatura. Entonces, pues ahí ya te va a quedar una ecuación que vas a despejar y te va a quedar pues la ecuación 18 para los que no lo han hecho. Veo que otros ya lo hicieron con otros métodos, que también está bien. Y si se les queda mal un signo, pues también lo importante para mí es cómo lo han estado planteando. Entonces, manden sus intentos siempre. No no, me, no, no lo dejen vacío. Si es que tienen un intento, mándenlo y ya sus ideas son importantes, entonces también van a ser consideradas. Es, es mucho mejor que manden sus intentos a que no manden nada, por favor. Ahí está, se los, se los advertí, los avisé. Sobre, sobre aviso no hay engaño. Si a yo le salía con un menos 2, es probable que haya un método. Entonces. Okay, ok. a revisar el álgebra. O revisen el álgebra, o háganlo con el método si, si, si quieren. Y si lo quieren dejar así, pues mándelo. Sí, eh, y, e igual, si, si le sale con un más ya después de que lo, lo checaron, pues que no, no pasa de que a lo mejor también fui yo el que se equivocó con el signo, pero ya lo hice y según yo sí sale con ese signo. <risa> Okay. ok. Perdón, okay. habías dicho que era la parcial de tau con respecto a Tesar, ¿verdad? Bueno, el concepto. Ajá, la, es la parcial de, de la 15, que es la ecuación de estado esa, la derivan respecto de la temperatura. Digo, perdón, ajá, sí es, es que es la... sí es la temperatura, ¿no? Sí, dijiste la parcial de la... De la... De la parcial de la tensión respecto de la temperatura. Ajá, ajá, sí. ajá, eso lo tienen que tomar, pero con tensión constante. Entonces, pues el lado izquierdo va a ser cero, ¿no? Porque como la tienes constante, la derivada de eso respecto a la temperatura va a ser cero. Pero del otro lado no va a ser cero, ya que estas longitudes sí dependen de, este, de la temperatura. En particular, L es cero. Bueno, y L también, ¿no? L0 y L dependen los dos de la temperatura. Uno les va a dar alfa y la otra les va a dar alfa cero. Y ya de ahí van a poder despejar, porque tienen un cero del otro lado. Dice Leonel que hay que sumar un cero mágico. La verdad es que no me acuerdo, pero seguramente. ¿Con ejercicio extra? No, ya les di los días más, ¿no? Ah, por cierto, John. Van, tienen hasta el domingo porque van en general van algo atrasadillos, okay. entonces tienen hasta el domingo a medianoche y, y hay un punto de penalización por día de retardo, ¿no? Sí. Va. ¿Alguna otra duda tienen sobre esos ejercicios? no, Ok, Luis, Luis Enrique dice no me convences. Que no te convence Luis Enrique. Es que estaban segurísimos que era con más 2 porque así ya todo el mundo había dicho si sí, es más 2, si sí, es más 2, si sí, es más 2. les dije, bueno, pero vamos a preguntarle a John. Pero si él dice que es menos dos, es probable que sea menos 2. Así es que. Mm. Estaban, ellos estaban muy convencidos que eran más dos Pero por eso por eso les digo, revísenlo Háganlo con calma y usen lo que dijo John Y Si de todos modos no les sale, mándenlo con el más dos no Y manden lo que hicieron con él Con la intención de obtener el menos dos Sí, sí, síganlo, síganlo mandando De todos modos yo voy a revisar mi cálculo A ver si sí A ver, espérenme tantito A ver Aquí tengo yo el cálculo en mi, en mi iPad, permítanme tantito, ahorita vengo y les digo si sí. Si. Aquí se va a saber la hora de la verdad, si es más o menos. quien no lo ha hecho, haga sus apuestas eh, lamento informarles que sí, sí es un más sí, ya lo tengo aquí si sí es un más yo pensaba que decían más en el en el total, no, no en el 2 no pero sí, sí es con más, ya, ya lo revisé Si sí está mal ahí la 18 okay. entonces si ya lo tienen con más ya, ya déjenlo así muy si bien. salió con menos, chéquelo, <risa> porque no es con menos. <risa> sí, de hecho ayer como muchos me preguntaron sobre ese, eh, que le estaba eh, costando un poco de trabajo, lo, lo, lo resolví. Entonces sí, estoy, estoy seguro que es con más por si, por si alguno le queda una duda. Bueno, super. Bueno, aclarado eso tienen hasta el domingo, no? Para enviarla. Y pues ya, vamos a desayunar o a, o a dormir. Bueno, gracias. Nada, De nada, vámonos. Gracias. Bueno, gracias. Hasta no, luego. Buen día, También. buen fin. Buen fin.